Seguimos en Gran Canaria Accesible Ahora con Jesús, una persona que lleva 30 años eh, Haciendo viñetas de prensa Deleitándonos con su humor Buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Qué te parece la iniciativa? Bueno, muy bien La verdad es que la feria está genial Ayer tuve la oportunidad cuando estaba montando el taller De, de ver los puestos Y ahora a ver si me doy un, una vueltita Para ir viendo Todas las asociaciones y todas las ...las actividades que se están organizando. ¿Crees que el tema de la accesibilidad es un tema necesario... ...para concienciar a la población, un tema necesario de seguir ahondando? Yo creo que sí, de hecho yo estoy colaborando con el proyecto... ...Gran Canaria Accesible, a través de las viñetas que me están encargando... ...y de, en este caso también, la ilustración de uno de los primeros... ...cuentos que se va a presentar mañana, aquí en la feria... ...a propósito precisamente de uno de los temas relacionados con la accesibilidad... Entonces mi vinculación profesional con, con este, en este momento eh, es a través de viñetas de prensa o ilustraciones. Y entonces me he querido acercar porque me han invitado para de paso, ya que estoy colaborando, a hacer un taller para que los visitantes puedan estar un ratito dibujando conmigo. Y bueno, es un placer. Pues muchas gracias. Es un honor para nosotros contar con profesionales con su veteranía.